Hola familia, ¿cómo estáis cracks? Espero que todo el mundo esté súper bien en el día de hoy. Como les encantó el vídeo anterior, que hablamos de los cómics de Fortnite y todo lo que revelaban para el juego. Hoy os traigo la segunda parte con algo que vais a alucinar. Así que ahora analizaremos el cómic 456 de todos los que han salido. Incluso tenemos algunas pistas que nadie más os ha comentado. Porque, chicos, nos han llegado filtraciones Alucinante. Pero antes de todo ya sabéis si queréis apoyar el canal Me encantaría que todo el mundo deje su poderoso like Ojalá lleguemos a los 5000 likes en este vídeo Estaría genial Si no estás suscrito, suscríbete que es totalmente gratis Ya sabéis que tenéis debajo el botón para suscribiros Y así no os perdéis ningún vídeo de todos los nuevos que vamos a subir Y tampoco te pierdas todo lo nuevo que está por llegar en este evento final Así que suscríbete ya Código en la tienda MrDeneox Ya sabéis que con el código Mister NeoX en vuestra tienda de Fortnite Apoyáis muchísimo, de verdad lo agradezco de corazón Así que si no tenéis código, ir a ponerlo, que apoyáis mucho muchísimo, solo poniendo el código. Sin más tiempo que robaros, empezamos con el video. Recordemos que al final del otro video vimos que Batman logró salir del bucle después de una gran aventura. Pero logró salir, así que ahora este nuevo detective por la isla está dispuesto a encontrar nuevos secretos. Secretos que nadie más ha encontrado anteriormente. Así que ahora... ...que Batman se encuentra totalmente fuera del bucle y totalmente fuera del peligro que conlleva... ...conocerá a otras personas que también lograron salir del bucle como él. ¡Oh! ¿Quién creen que serán los personajes que lograron salir del bucle como Batman? De momento sabemos que Batman se encontró con Deathstroke amenazando a Catwoman. Y aquí es donde sigue la historia... Si es como Batman ahora tiene un gran dolor de cabeza, y no sabemos si realmente se puede tratar del bucle o de algo externo al bucle. Pero por ahora, seguiremos con la historia. Deathstroke y él comienzan a discutir, y llega el momento donde vemos que Deathstroke de repente hace un círculo alrededor de Batman y Catwoman con diferentes skins del juego. Decidme cuál de estas skins que veis reconocéis, amigos. Escriban sus nombres en los comentarios y les daré corazones. Yo las conozco a todas, pero no me sé el nombre de la mayoría. Una de ellas es el palito de pescado, la Renegade Raider... Tenemos a Magnus, el viajero espacial, pero poco más. Pues resulta que todos ellos ya se encuentran fuera del bucle. Así que todas estas skins no están ya dentro del bucle al igual que Batman. También vemos esta imagen... Donde se ve realmente a Batman y Catwoman luchando contra Deathstroke. Así que una nueva batalla se... Desata en la isla. Así que ahora nos toca analizar la portada del cómic. Y amigos, vemos que todos los superhéroes... Bueno, todos los personajes, con Batman incluido, están unidos luchando contra algo, ¿verdad? Parece que todos están atacando o a algo o a alguien... ...que parece ser... ...les están lanzando misiles... ...porque por el fondo de la imagen... ...se ven misiles... ...impactando en la isla... ...encima... ...esta imagen me recuerda... ...a la temporada 6 de este capítulo... ...¿verdad? ...cuando vimos a John Jones... ...en la imagen donde estaba todo explotando delante de él... ...me recuerda muchísimo a eso... ...así que ahora... ...pasando al siguiente... ...veremos esta foto de la portada... ...donde aparece... ...Batman sujetando una piedra misteriosa. Y es realmente especial. ¿Y por qué digo que se trata de una piedra? A ver, si nos fijamos de cerca, en los contornos son totalmente irregulares. Tal y como las piedras. Algo que no ha sido fabricado industrialmente, por así decirlo. Parece un objeto natural o con poderes sobrenaturales. En esta piedra podemos ver que hay un patrón dibujado. Pequeños dibujos se unen a uno más grande en el centro, pero siguen todos conectados entre ellos. Hacen un total de 7 patrones distintos, y si os digo que este diagrama podría ser directamente la representación de la bóveda, podría ser, ¿verdad? Si alguien tiene una mejor idea y quiere compartirla, os leeré a todos en los comentarios. No sabemos de qué se puede tratar esta piedra misteriosa, pero por ahora... Lo dejaremos en espera, a no ser que alguno de vosotros nos ayude. Entonces, tenemos ahora el siguiente cómic. Este cómic usa una descripción de presentación, donde nos habla directamente del Búnker Secreto de Fortnite. Donde nos revela que hay un gran secreto en el Búnker Subterráneo de Fortnite, que nunca fue revelado. Y eso, sabemos todos que es verdad, ¿no? Es realmente increíble. Porque gracias a este búnker, según el cómic número 5, podremos recobrar la normalidad en el punto cero y la estabilidad en el mapa. Al parecer aquí dentro está la solución al problema. ¿Qué creen que podría ser, amigos? Por fin el cómic nos habla del búnker y nos revela que realmente sí que hay un gran secreto en su interior. No se trata ya solo de especulaciones. Ahora es oficial. Aparte del búnker tenemos mini entradas por el mapa que parece ser nos llevan a otro lugar bajo el mapa. Creo que hay un total de 3 o 4 por el mapa al menos que yo conozca. Y estas entradas también podrían ser una pista o quizás sean las puertas que se abran para poder entrar bajo el mapa. ¿Y qué vemos entonces en este cómic? ¡Vemos a la pandilla! Así le llamaremos a partir de ahora cuando estén todos juntos, ¿vale? La pandilla ha descubierto el gran búnker secreto bajo tierra. Han entrado todos y vemos que la máquina de midas o parte del punto cero están ahí dentro usándose por algún motivo. Al final de este parece ser que Deathstroke tra traicionará a Batman y a Catwoman para intentar escaparse él solo sin ellos. Parece ser que Deathstroke es un traidor y pronto lo descubriremos. Ahora sí, avanzamos rápidamente al siguiente cómic número 6. No hay imagen filtrada todavía de este cómic, pero tenemos una pequeña descripción oficial que dice así. Parece ser que Batman y Catwoman descubren una manera de cómo regresar a la ciudad de Arkham City. Aquí es donde aparece Harley Quinn, pero pensemos que Harley Quinn es la reina del escape. Entonces Harley Quinn, no sabemos todavía por qué les ayudará de nuevo a regresar al mundo pero después de un gran combate de nuevo sinceramente estoy loco por saber qué seguirá pasando en los cómics porque así descubriremos la verdad de Fortnite y lo que está sucediendo en el juego poco a poco por el momento sabemos que el búnker secreto que tanto tiempo nos ha detenido investigándolo parece ser que por fin se abrirá y por fin tendremos la ocasión de ver el gran secreto que esconde en su interior ¿O quién sabe? Quizás siempre hemos sabido qué hay dentro Y nunca lo hemos visto ¿Qué creen que pasará, amigos? ¿Qué les gustaría? Os leo en los comentarios Los cómics todavía siguen Y la historia todavía sigue Si quieren el siguiente video Hablando del siguiente cómic Y del evento final de esta temporada Dejen su poderoso like ahora mismo Para apoyar y pronto tendréis el nuevo vídeo Amigos, acabo de subir aparte Un nuevo TikTok, así que ir todos A la descripción de este vídeo, me seguís en TikTok Acabo de subirlo y son vídeos de risa Os van a encantar, así que si queréis reíros un rato Ir abajo a seguirme en TikTok Y muchísimas gracias por verme en este vídeo Espero que os haya encantado muchísimo Coméntame debajo en los comentarios qué te ha parecido Y cuál ha sido tu parte favorita Nos vemos en el siguiente vídeo, cracks